mira, es que te llamaba porque quería preguntarte una cosa Dime A ver, a ver si me podías echar una mano esta tarde con la loña ¿Con qué? Es que queremos que rebaje el precio de las consumiciones. Eso no te lo crees ni tú, tía Mujer, no me subestimes A Cada amiga que la digas te, te suelta el perro, el togo ese que tiene azquerón. Bueno, el perro, a mí animales, si yo les hago comer en mi palma de la mano Oye, mira, si que acompañarte se te acompaña, ¿vale? Pero vamos, con la loña esa... Es una gorda de mierda Oye, esta noche está la despedida de Charo y Luisa. ¿Vas a ir? Ah, sí. Además, espero pasármelo bien esta noche. Probablemente esté la chica que a mí me interesa. ¿Te interesa una chica? ¿Desde ¿De... cuándo? Qué curiosona eres, ¿no? Imagina quién podría ser. ¿eh? Fue pues yo que sé, viendo el tipo de piba que te gusta. Te ¿Alguna gusta? ex de las futuras esposas? Eh. A ver, es que han tenido unas cuantas, no sé qué... La verdad es que sí, unas cuantas han tenido... Mm, castaño clarito, media melena... Tiene una moto, por casualidad... Tía, ¿pero cómo te va a gustar la pava esa, Bárbara? Que es una gilipollas. Esa tía va como de... yo qué sé de qué va. La tía más guay de toda la chueca. Pues tú no vas aquí mucho rito activismo a ah, la más radical y la más comprometida y ya. te gusta Bárbara. Y eso lo tiene que ver, la carne es débil. ¿Y entonces Bárbara va a ir a la despedida? Supongo que sí. Pues tengo que hacerte una propuesta. Buenas tardes, Aloña. Te hemos venido a traerte este escrito firmado. Me importa un bledo lo que hayas traído. Te dije la semana pasada que no me interesaba vuestra chorrada de escrito. Es razonable. Llevas 10 años en la plaza de Chueca y cada año subes el precio de la terraza. Y después el resto de los empresarios te copian. Solamente queremos pedirte que te replantees eh, rebajar el precio de las consumiciones antes de las 12. Vamos a ver Monosandia. Llevo 10 años en Chueca aguantando paridas de gente como tú, dejándome la piel y mi dinero en mi negocio. ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí me sale la pasta como el pis del meado? Bueno, Aloña, a ver, tienes que entender que las jovencitas que acaban de salir del armario pues no se pueden permitir pagar cuatro euros y medio por una Coca-Cola. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Que terminan haciendo botellón ahí en la plaza de Vázquez de mella con el consabido riesgo? A ver, pedazo de coñazo de tía, que le manguen la pasta a sus padres de detrás del forro del sofá de su abuela. Me importa un pito. A ver, escucha un momento. Mira, nosotros el Grupo Universitario de Lesbianas, Gays y transexuales y, y, y los bisexuales. Mira. Mira, coñazo de tía, llévate a tu petarda bisexual y os vais en este mismísimo, pero que mismísimo momento de mi local. ¡Leñé! Mira, no deberías tener un garito en Chueca. Pues está claro que tienes homofobia interiorizada. Solo estamos hablando contigo. Vamos, fuera de aquí. vamos a calmarnos un poquito, ¿eh? Yo no tengo por qué aguantar esto. Te... Eres una pedazo, macarra. No eres nadie sin tus... ¡Mira! ¡Homofobia de ¡Mira, niña tapija, horocera, que me tienes harta! Pírate. Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Mira, a mí Carla también me raya mogollón, ¿sabes? Pero es muy buena gente. Además, nos encanta tu local, solo queremos estar aquí de buen rollo. Y esta noche la despedida de Luis y de Charo, pues el humor que nos falte. Yo voy a hablar con Carla y la voy a tranquilizar, ¿vale? Anda, vete, vete ya. A además que esos ojos que tienes azules, cuando pones esa cara, está muy fea. Los ángeles están en una misión, entre las luces del fiestón. Una misión de salvación, tenía roto el corazón.